los beneficios por pensionarse con la ley 1973 del IMS. toda persona que haya cotizado por primera vez en el IMS antes del 1 de julio de 1997 tiene la magnífica oportunidad de pensionarse de acuerdo a la ley 1973 la cual ofrece mayores beneficios a diferencia de la nueva ley del IMS 1997 que son las afores y que no los tiene 1. Es vitalicia, es decir, te dan tu pensión mensual hasta que mueras y si eres casado o vives con alguna compañera o concubina, recibirás una pensión de viudez, siempre y cuando la solicites y reúnas los requisitos por el equivalente a un 90% de tu pensión. 2. Recibirás un mes de aguinaldo, que se paga a finales de cada noviembre, es decir, 13 pagos al año. 3. La pensión que recibas aumentará cada año de acuerdo a la inflación anual que señale el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 4. Exenciones en el impuesto sobre la renta. 5. El gobierno federal es aval del IMSS, es decir, si el IMSS llega a quebrar, el gobierno federal te sostiene y garantiza tu pensión. 6. Con un mínimo de 500 semanas cotizadas alcanzarías una pensión mínima y con la nueva ley 1997 de Afores se necesitan 1250 semanas cotizadas como mínimo. 7. Cuando te pensionas por la ley 1973, tienes derecho a rescatar los siguientes conceptos de la nueva ley 1997 de Afores. 1. El retiro 1997, 2%. Es un dinero que aportaron todos los patrones que tuviste mientras cotizaste. 2. SAR IMSS 1992. Si cotizaste de 1992 a 1997, tendrás una aportación de dinero ahorrado. 3. SAR Infonavit 1992. Igual que en el anterior punto. 4. Infonavit 1997 si no usaste ningún crédito o si ya lo pagaste este dinero que se acumula hasta el momento de pensionarte lo podrás retirar ya sin necesidad del amparo por acuerdo presidencial 5 el fondo de ahorro de 1972 a 1992 si no usaste ningún crédito para vivienda 8. Estos beneficios y los normales, como asistencia médica, asignaciones familiares, por el cónyuge, hijos, ayuda asistencial, posibilidad de préstamos, pensión de orfandad, entre otros, hacen de la ley 1973 algo muy importante. Cabe señalar que la nueva ley 1997, que son los Afores, se aplicará a los que hayan cotizado por primera vez del 1 de julio de 1997 en adelante, y a ellos el gobierno federal no les otorgará todos estos beneficios económicos. Sin excepción, obtendrán su pensión, de acuerdo a lo que hayan ahorrado, si ahorraron en su Afore.